Yo ya estoy preparada para entregarme en cuerpo y alma a mi amor verdadero. ¿En cuerpo y alma? Ay, es la chiquita. Buenos días. Presidente. Ay, no, porque bueno, yo ya me voy mejor. Pero... Returbio la broma, perdón.